Hoy desayunamos con Isaac Bordán. Hacemos una entrevista desenfadada. ¿Cómo es él? ¿Cómo es el artista? Un artista muy reconocido y que va a tener su exposición dentro de poquito, de unos días. Así que nos lo anotaremos en la agenda. Porque la verdad es que merece la pena ir a verla y darnos un paseíto por esos pueblos de Málaga que tanto nos gusta y tanto queremos. Isa, siempre es un placer entrevistarte. ¿Qué tal? como esta que llevamos ya siempre en un tiempecito. ¿eh? Muy bien, muchas gracias Elena. Para mí tu casa ya es como mi casa. Yo estoy muy contento y siempre que venimos a compartir un poquito... ...de las pinturas y de la exposición... ...muy contento. ¿Cuántos recuerdos bonitos tenemos, no? De tenemos un Bueno, hoy este año lo hemos hecho en sitios diferentes... Sí. ...porque la de verdad, cuando tú eres tan malagueño... ...que si eres tan malagueño, digo, pues mira qué bien aquí... ...hoy tenemos todos los expositores de sabor a Málaga... ...y tú sabes a Málaga también... ¿Cómo va a ser tu exposición, que va a ser muy bonita... ...vamos a hablar de cómo se llama esta exposición. Se llama Negentropía Mística. Cómo, por qué le llamas así? Le llamo así porque trata sobre el caos, un poco sobre el caos, el desorden... ...tendiendo al camino del orden, ¿me entiendes?... ...vamos a hacer como si fuera de todo lo oscuro y el caos... ...que hay, no sé, en las partes más, más oscuras del misticismo... ...o de la brujería, o llámalo de la magia... ...a atender hacia el lado más luminoso... ...hacia el lado de, del equilibrio, de la paz... ...un poco de la mente tranquila... ...y ahí hay muchos dibujos... ...mucha pintura... Que, ...que destapa eso... ...destapa ese velo que hay... ...entre los dos mundos, digamos. Yo he visto yo el cartel... ...que había como muchas calaveras ...y digo pues esto es como... ...morir, renacer o algo así ¿no?... ...porque lo místico es así ¿no?... ...todo refleja... Exactamente... Habla un poco sobre la vida, la muerte... ...y por qué no... ...ese camino que hay entre la vida y la muerte... ...que yo creo que es donde ahí está verdaderamente la magia... ...aunque la magia estamos todos rodeados de ella... ...y de hecho en las pinturas ...se decodifica... ...eso que no llegamos a comprender... ...o a percibir... ...pero que está ahí... ...está ahí y es tan, tan natural... ...como lo que tenemos en materia... Y, ...y lo que está... ...en espiritual... ...es igual de material... ...y yo lo quiero plasmar en esos dibujos... ¿Cómo ha evolucionado el artista, Isaac? ¿Cómo ha ido evolucionando? Vamos a un repaso de las posiciones anteriores y cómo el artista evoluciona a la exposición que, que vamos a tener lugar dentro de una semana. Pues mira, ha sido una evolución un poco caótica. De hecho, negentropía te habla de ese caos, de ese caos unificado hacia un camino. La evolución ha sido un estudio de mí mismo en diferentes... ...emociones, en diferentes estados... ...siempre superándome... ...siempre desechando... ...el lado que, que ya no utilizamos... ...quitándote piedras de la mochila... ...y ha sido una evolución muy bonita... ...aparte... ...traigo dibujo fechado de 2011... ...de hace ya... ...más de 11 o 12 años... ...hay unas pinturas muy interesantes ...en la que es verdad que, que... ...que se ve ese lado... ...mágico, oculto porque... ...en aquel tiempo yo pintaba cosas que han podido pasar ahora... ...es que ya, ya, ya estamos hablando de, de un misticismo profundo... ...julio Verne, ¿no? tú ahí, ¿no? viendo cosas que iban a pasar... ¿no? ...sí, sí, sí, exactamente... ...además esta obra está muy enfocada también en el tarot... ...me he especializado en el tarot, me gusta mucho el tarot de Marsella... ...y con los diferentes arquetipos, simbología. ...los arcanos, ¿no? o sea, ah, los arcanos mayores, los arcanos menores... ...ahí está... ¿Y si Está ahí también porque a través del tarot podemos vernos el día a día, el pasado e incluso el futuro. Y yo he plasmado mi propio tarot en esta exposición. Y hay mucho de simbología, arquetipo, eh, paisaje y mucho estudio interior, que es lo que a mí me gusta. Fíjate, es curioso que hablas del tarot y yo he hablado antes de que están las calabelas y tal, ¿no? ...pero muchas veces la Carta del tarot lo que es la carabela... ...no, no quiere decir exactamente que, que tengamos la muerte, ¿no?... no, no, no ...sino no. un cambio en, en nuestra un... vida, ¿no?... ...de hecho, la Carta de la Muerte, el Arcano 13... ...el Arcano sin nombre... Eh, ...no es la muerte, es una transformación... ...y la gente le da yuyu, cuando Esa sale... ...esa carta dice, oye, me ha digas a mí que me presagia a todo mí aquí... A... ...no, no, eh, en simbología sería que muere algo de ti... ...que ya nos no sirve para renacer un poquito... ...muere algo para renacer, pero no es muerte... <risa> ...hay que tener un poquito... ¿Y sabe cuántas obras vas a poner en esta ocasión? Pues mira, vamos a exponer... ...40 cuadros al óleo... ...pintados al óleo y acrílico... ...sobre unos 40 y 33 dibujos... ...dibujos que ya estamos hablando de... Alapi, ...a lápiz, o acuarela, o a tinta china... ...eso es, se va a ver por primera vez... ...después de las 20 exposiciones que llevo a mis espaldas... ...nunca he presentado ese tipo de dibujos... ...y están muy interesantes... Eh, ...además todo enmarcado, todo un formato preparado... ...para que la gente disfrute... ...y, y para que la gente vea otra perspectiva del arte. Ya que hablamos mucho a los artistas... ...que nos hablan del 3D... ...de ya cosas nuevas... ...que mucha, muchas cosas se hacen a través de un programa y tal... ...pero tú sí que las tradiciones ¿no? ¿O te gusta también... A ver, me gusta innovar, pero el tema digital, digamos, el tema de lo que es manejar programitas y esas cosas, estoy un poco apartado, estoy un poco perdido ahí. Yo soy más de la vieja escuela, yo soy más de coger mi papel, mi, mi lápiz o mis pinturas, Está oliendo ahí a, a los productos de pintura. La inspiración. la inspiración tiene que llegar a la vieja escuela, a lo antiguo. Que también está muy bien, se puede transformar, pero es algo que tengo pendiente. Quizás <risa> esta exposición que vas a mostrar dentro de poco, eh, que ahora diremos fecha y todo, la vamos diciendo para que todo el que quiera asistir pueda hacerlo, no se lo pierda. Eh, ¿Ha sido quizás una de las que te ha costado más trabajo? Eh, de lo que es montarla y eso, sí. Más esfuerzo, la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque he tenido que organizar una serie de cuadros a contratiempo. ...estamos hablando de cuadros que yo pinté a lo mejor... ...hace 11 o 12 años... ...que mmm, místicamente... ...o llamándolo con la inspiración... ...esos cuadros han querido venir a esta exposición... ...es una cosa muy rara, es como trascender al tiempo... ...y meter una obra que pinté hace 12 años... ...ahora, porque es ahora cuando es necesaria... ...que esté ahí acompañada de, de los otros cuadros... Es, es, ...es un trabajo muy profundo y eso quema mucho... Esto no es como cuando te vas a trabajar a levantar piedras y ahí te desgastas físicamente, esto te desgasta mentalmente y esto a veces es peor, es peor. Además que fíjate que lo tienes que combinar con tu trabajo, porque muchas veces el arte es muy complicado y vivir solo del arte es, es complicado, ¿no? Es complicado. Yo para mí el arte es un alimento para el alma. A ver, económicamente también va bien, pero. ...ahora mismo es el alma lo que tiene que trascender... ...ya económicamente irá llegando... ...eso va llegando ya poco... ...yo estoy muy contento con los resultados". ¿Qué quieres decirle a los telespectadores... ...y a los amantes del arte... ...para que vayan a ver? Ah, yo que, que... tienen las puertas abiertas... ...que es una exposición muy especial... Eh, ...muy mística... ...muy trascendental... ...y que... ...que vengan... ...que se dejen llevar por la terapia del arte... ...que disfruten... Y por supuesto que aprendan, que aprendan a observar una pintura, a lo que una pintura te dice o lo que te da a interpretar, porque eso es lo bueno de las pinturas, que tú interpretes cosas. Y te digo una cosa, que el arte es una manera de sanarte y es bonito venir y sobre todo apoyar a los artistas. Y vamos a recordar el día, fecha, hora, todo, para que tengamos todos esos datos ahí recopilados. Eh, viernes 17 de marzo, a las 8 de la tarde, en Álora, en la Sala Cancula, aquí en Málaga. Bueno, y hay que visitar Álora, porque Álora es una Alora ciudad es preciosa. preciosa. Cuéntanos algo de tu Álora. Álora, pues mira, Álora, aparte de su astronomía, de su gente, sobre todo de la gente de Álora, eh, los perotes, como lo llaman, los perotes, es gente muy, muy cálida, muy abierta y... Y yo qué sé, el, que te voy a contar de, de mis catetos, de mi gente. Es el marco de esos cuadros que tú pintas, ¿no, Isa? Exactamente, ¿no? En esta exposición, sí, en esta exposición. ¿Quién va a asistir, no? ¿Asistirán también gente del...? Va a asistir todo el personal que quiera, eh, personalidades que yo he invitado, pero so, el ayuntamiento siempre, apoya, siempre. siempre me apoya. Hemos visto a Leonor, que te quiere muchísimo. ...ahí está, toda la gente que me apoya es porque yo también me he dado a eso... ...hay que sembrar buenas semillas... ...tengo el apoyo del ayuntamiento, de, de distintas organizaciones que me patrocinan... ...tenemos a La Canasta, tenemos a Prolongo, gente que me patrocina... en eh, ...los en las cositas y gente que viene a verme... ...yo estoy abierto a todo el mundo, a la gente que necesite sanar un poquito el alma... ...a través de mi arte... Eh, tu página web donde puede la gente visitar, además de este programa, de que tenemos muchas cosas de Isaac, ¿dónde pueden ver las pues, o sea, A través de internet se puede ver, tienes una página web donde mostrar. No porque la estoy arreglando, eh, Llevo la, la página esa lleva más tiempo arreglándola que el escoria, ¿eh? eso, sí, sí, sí, eso está en sí, sí. proceso desde hace una pila de años, pero pueden verme en mi Instagram, arroba Roldán punto ISA, o en mi Facebook, Isaac Roldan, y ya por ahí nos ponemos en contacto. Yo, Isaac Roldán. Esa, es un placer hablar contigo, tenerte eh, próximamente, que esa exposición tan bonita que estamos deseando ver, vamos a ver de todo, Va a ser de tu hasta colorido. El 31, que no lo hemos dicho, 15 días. Eso, eso me hasta El día 31, 31 hay opción de ir a visitarla, claro, que luego pero ya no estará. El día bonito es la inauguración, pero todo el que pueda venir hasta el 31 puede verlo. Ay, a mí me encanta el colorido, además estamos viendo pasar las obras que tú nos has aportado. El gran colorido, ¿no? El color tan intenso, que nos demuestra también cómo eres el artista, ¿no? Claro, sí, que eres sacamos, intenso y sabes, que eres intenso. Sacámoslo de adentro, el colorismo, el, la, oscur la oscuridad también, el equilibrio, un poco todo. Sí. sí. La sangre ahí corriendo por la claro. pena. La verdad que es muy bonito y yo también quiero animar a todo el mundo que vaya a visitarte. Porque además de visitar al hora que es precioso, tener ya ese marco para ver todas tus obras merece la pena. Así que enhorabuena una Muchas vez gracias. más, Isa, es un placer. Y gracias placer por haber amigo. venido aquí a Marbella, eh, que siempre vienes a visitarnos y yo te lo agradezco mucho. Gracias Así que siempre, tú sabes que esto es tu casa también y eres siempre bienvenido cuando tú quieras. Gracias. Gracias a vosotros.